Para tirar. Abuelo, cuando eras niña había energía. Había. Nos la vendían unas empresas que contaminaban y nos facturaban. Pero hubo una revolución social y tecnológica que lo cambió todo. Y a los que lo consiguieron, les hicieron un monumento. Un monumento. Nos hicieron la vida imposible. Justicia para las familias fotovoltaicas españolas.